Has intentado crear un personaje solo con tu imaginación, sin referencia, con diferentes posiciones, con ropa distinta. Ahora imagina crear miles, todos los días. Ese era el talento de Kim Jong-hee, quien falleció el pasado 5 de octubre del presente año, con apenas 47 años de edad. Quien logró hacerse con el récord mundial del dibujo más largo realizado por una sola persona, y se dedicó toda su vida a crear historietas para diferentes editoriales. El mundo del dibujo extrañará el enorme talento de Kim, su asombrosa creatividad perdurará, muchos artistas se han volcado en redes sociales a manifestar su pesar. Si deseas conocer más sobre la vida de Kim Jung hee visita Blog Arte Plus.